Tardísimo, 3, 2, una vez me a las 5. Uh, pero ya he mejorado eso. Pero para mí, ahorita eso es tarde. Yo me levanto las 10. Falló, falló, falló. ¡Oh! ¡Shhh! <risa> Saquen clip. Saquen clip. Saquen clip, gente. Más uno si creen que gano yo. Más dos si creen que gano el mememome. ¿Cómo, ¿Cómo es para meterse acá? ¿Cómo es para meterse aquí? A la... <risa> No sabía cómo meterme, man. Vení, me bemome. Partidas totales 1140. Partidas totales 20. Está obvio que gano yo. Le gano hasta con los ojos cerrados. A ver, la pija me me mome. Eh, está haciendo trampa. Ojo, me haciendo trampa. Me mome. Se al orto, me mome. Eh. Ya, me mome, ya. Me mome ya, gente. Me mome, vamos gente, le ganamos gente. Ahí va mi burst, ahí va mi burst. Vamos gente, vamos ganando. Mm. Me mome ya, ya. Ahí va mi burst. Oh, gente, estamos cerca, ya casi le ganamos. <risa> ah! Oh, gente, no, estu estuvo cerca, eh. Casi le ganó. Cagaste, me de Se cubre. ¿Qué? ¿Cómo se cubrió? Jugadores ah. de Xbox cambiaronse las pies. <risa> es que el control se queda sin batería, man. <risa> eh! What the fuck, Me metió el combo, gente. Cagaste, mome. Eh. Casi le ganamos el mome gente. Estuvo close.